Buenas noches, esta noche estaremos eh, hoy aquí en una entrevista con Frenando. Eh, Fernando, eh, Fernando es, un, es un escritor y productor de cine independiente español. Eh, hoy ha venido a denunciar una situación eh, que tras un prudente espacio de tiempo, pues eh, hoy ha decidido romper su silencio y hacer pública su historia. Fernando, usted es el auténtico autor de The Matrix. Efectivamente, escribí el guión de las matrices recargadas y las matrices revolucionarias con 23 años. Vivía por aquel entonces con mi padre, adoptivo. Nos dedicábamos a la venta al por mayor de estiércol ...que utilizaban luego en un abono en campos. Uh -huh. Un comienzo humilde. Sí, y, y complicado. No porque no teníamos granja, no teníamos animales... Era muy lento, y muy costoso generar todo aquello. Había que tener mucha paciencia, concentración... Y, y dieta, siempre muy alta en fibra. ¿Y cómo surge... En este, ...en este tipo de entorno, esa idea. Podríamos decir que la idea... ...brotó. Un día malo, mala época... ...yo estaba bloqueado. Muy bloqueado. Llegué a casa y mi padre había preparado... Pues, ...uno de los platos que más me gustan. Unas patatas bravas. Con mayores mayonesa casera. Bueno, esa misma mañana me había acercado... ...con el coche a comprar típico, pero no les quedaban patatas, así que las cogí de otro lado. Vi que la marca de la bolsa eh, era un logo reconocible. Dije, mira qué bien, porque da, dio la casualidad de que para esta granja nosotros hacíamos reparto, vamos, que, que les vendíamos. Y mientras comía las patatas dije, esto no es real. La idea apareció con unas papas bravas caseras efectivamente las repeticiones la casuística la falsa sensación de elección el equilibrio el final volviendo al origen una y otra vez y no solo yo, sino más gente cada una en sus núcleos le dije a mi padre aplástate aquí y acábate el plato por mí, que estoy ahora mismo a gustísimo y total que cogí la nave cogí el coche me fui a una esquina y paré allí el auto. Empecé a escribir el guión y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Luego transcurrieron unos meses de tira y afloja con la Warner. Que por aquel entonces, y por suerte para nosotros, tuvieron temporalmente una oficina aquí en Plaza España. Y bueno, nada interesante la verdad. ¿Qué aconteció a continuación? Temas burocráticos, los que pase. Pues, fueron aburridos entonces y sigue siendo la hora, hasta que nos dieron luz verde. Pero vamos, los dos meses, mes arriba, mes abajo, de reuniones. ¿Cuándo comenzó con el rodaje? En febrero del 96 ya disponíamos de reparto, pero tuvimos que retrasarlo un mes por, por otro proyecto que yo llevaba en paralelo. ¿Tiene usted una mente muy activa? ¿De qué proyecto se trataba? No tiene relación con el tema principal, pero sufrí otro plagio por parte de Universal Music y la canción Despacito. ¿Otro plagio? ¿Plagiaron a usted uh, la canción? Bueno, si quieren le cuento. Yo tenía un guión para otra película alternativa que en un principio iba a llamarse Pausadit. ¿Plagiaron la canción de su película? De dos películas. Dos, pausadito y tranquilito. Comenzaron con mucho presupuesto el primer día de rodaje. La verdad es que no puede hacerse la idea de lo caros que son los aparatos profesionales de rodaje. Hubo que hacer uso de dos móviles. También tuvimos que echar el uso de la imaginación. Los trípodes de los móviles consistían en un palón de escoba y cinta aislante. Una vez hecho el desembolso inicial, pues tendríamos un presupuesto de... Pues a ver, si pago con un billete de 10, la escoba costó 4,89... ¿Cuánto me devuelven? ¿Y los sets? Tengan en cuenta que los personajes están conectados a la matriz durante la mayor parte del largometraje. Eh, una habitación nos aportaba todo lo que necesitábamos. Eh, de sobras. ¿Cuándo terminó el proyecto? El proyecto no se terminó. Rodamos lo que se pudo antes de que el equipo se disolviese por ciertos problemas. ¿Qué tipo de problemas? No es profesional hablar de compañeros, sobre todo si es para hacerlo mal. Y no quiero dar nombres. Pero Keanu Reeves utilizaba ese continuamente para meterse. Llevaba continuamente droga al plato, que no compartía, por cierto. Y tras unas semanas comenzaron unas acusaciones y una paranoia infundada que, de que alguien estaba levantándole parte de sus bolsitas, que él lo llevaba todo en bolsitas pequeñas me pasé un tiempo apartado de la civilización estuve atravesando una depresión y un vacío interior que solo la droga podía llenar la depresión se fue pero todavía quedaba mucha droga y vaya droga ¿por qué romper ¿por qué romper su silencio ahora? Bueno, supongo que uno aprende, le cuesta su tiempo, pero aprende. Y quieras que no, pues olvida, perdona y echo menos aquellos días de rodaje. ¿Estaría dispuesto a emprender otro, otro nuevo proyecto? Sí, pero no con el cabrón de Keanu Reeves, de Ese hijo de puta... Sí, hijo de puta, yo te robé la coca. Más. Sincronizo vídeo y audio con los dos vídeos ¡Eh! Ahí tiene la sequencia que ha ha decidido romper su silencio y hacer pública su historia Están ¡Frenando! Pues efectivamente, escribí el guión. Espera, espera, que no te <Risa> Fernando, usted es el auténtico autor de The Matrix. <Risa> Efectivamente Efectivamente Pausadito y tranquilito Fernando, usted fue el auténtico autor de la película The Matrix <risa> Efectivamente bueno. Fernando, usted escribió, es el autor y no sé qué mierdas de la película de Matrix Dim Efectivamente Sí, pero no con el cabrón de Keanu Reeves Ese hijo de puta Sí, hijo de puta. Te robé la puta coca. Ese <risa> verte que el ratón. <risa>